¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, chicos, hoy os traigo un vídeo un poco diferente. Vamos a abrir sobres en FIFA 19. Tengo las recompensas de un amigo y mías, de Food Champion como de Division Rivals. Entonces, voy a abrir primero las de mi amigo, que ha quedado casi en Elite 3. Ha hecho muy buen Food Champion a pesar de que ha ido muy mal. Bueno, vamos a abrir primero Food Champion. Estoy con él en llamada. Ahora me irá él diciendo qué quiere que le consigamos en los Player Picks Y después abriremos sobres y después Division Rivals Una vez que terminemos con él abriremos las mías Así que quedaros porque vamos a tener muchos sobres que abrir Darle a un like como siempre chicos Ya sabéis que me gusta que le deis al like al like Vamos a comenzar, voy a abrir primero Food Champion de Oro 1 nos van a salir primero los player pick. Ahí está, oro 1. Nos dan 50.000 monedas. Dos sobres de 100.000. En los que seguramente nos salga un caminante. Mínimo uno. Vamos a abrir los player pick. A ver qué sale. Nah, no, mierdecilla. ¿Cuál te gusta más? ¿Seguro? media, vale, vamos a elegir a Rongier por la media. Fíjate tú que sale en cuadro vale, vamos a, a ver qué sale aquí, porque puede salir hasta el Mertens de 88, hay un Werner, pero no te sale una mierda. Guas, pero a mí normalmente es que me sale alguna media 84 mínimo esta semana la verdad que ha sido primeros sobres vale los dos de 100.000 cruzamos de vale no camina ¿Paneles? O tampoco. ¡If! está uno ya verdad. ¡Ostras! Equipo a semana. Vaya, vaya. Bueno, al menos son 10.000, pero vaya a mí. Bueno, tienes medias 84, ¿eh? Tienes un par. ¿Tienes a este jugador que te gusta tanto? Rudiger se venderá por, por unas mil a lo mejor. Ya he estas estos jugadores por mí. Y ya está, no tiene ninguno repetido. Benedetto, ¿te gusta? Vale, guardamos. Y abrimos el siguiente. A ver. A ver qué sale. Nada. Luego a DJ mario, a toda esta gente, otro if EL MISMO <ríe> Ha salido tres veces hoy Digamos la puta Ojalá A ver, los de 84 se te venden en eh, buena época se te venden a 8.000, ya lo sabes. Correcto. Esto en parte. Bien, Jackie. Esto va a transferible. Sí. Pues ya estaría, entonces, ¿qué hacemos con Division Rivals? ¿Moneda? Eh? Okay. <risa> vale, 36.000 Moneditas, clasificación 3 El mundo que está en la B está. ¿Cuánto dinero tiene? Bueno, 98.000 Pero La plantilla no está nada mal ¿Qué vas a poner ahí en el MC? ¿Cuánto cuesta Matuidi? Ah, bueno no está muy caro y está muy bien ¿eh? Vale chicos, vamos con las mías Vamos a abrir Food Champions primero Después Division Rivals Eligiré sobres Para abrir muchos seguidos Yo he quedado oro 3 Se me ha dado un poco mal Este fin de semana Pero bueno, aquí tenemos la recompensa A ver qué nos sale un poco de suerte Bueno Voy a bajar a Richarlison eh, Las stats... Nah. La mueve. Pero bueno, ahí queda. Ahí queda. Y este segundo player, por favor. ¡Ah! puta mierda! ¡Qué puta mierda! ¡Mío! Chicos, no digáis... Los 500 mil. Así, así. Así vamos Vale, voy a coger Division Rivals Voy a coger sobre. No, no, pero es que yo quiero... Que sean transferibles, tío Pa... pa los money Que ahí ya me he hecho un par de partidos para quedar dos En clasificación dos que me den sobre el jugador de jugadores únicos Que si no me dan dos sobres de oro de mierda Vale, y tengo cuatro sobres ¿Por qué salen 5? Me las abre en nunca casalena Voy a abrirme me las abre. Espero que sí. Una vez ya abrí 5 y no me salió nada. ¿Nada? ¿Paneles? Madre mía. Anda, hijo. Te sobra un poco de la cabeza. Hostia, sí, pues tiene 80 de tiro, ¿eh? Joder, mejor jugador medio estén. Eh. Madre mía. Es que el es la vida. Caput. guarda tu eh, Vamos a abrir megasobres. Quedan cuatro. Y supongo que nada. Que luego a la gente le salen iconos aquí en los megasobres. A mí no me sale nunca nada. Ahí están los paneles otra vez. Claro que sí. Parolo. Anda, peinado un poco, Parolo. Parolo. Qué desgracia. Qué desgracia eso de hombre Mira, el, bo el bobadilla es ese. <ríe> Qué cara con un bocadillo. Uh, mira, con... Young Sí, el del arsenal se sí, ve. Sí. Me da sobre. ¿Qué querías? Ah. No sé si todavía a mí para que salga aquí algo. Bueno, paneles. Español. Defensa. ¡Avío! No sabe español. Es portero. Sí, sí, está. A ese precio se vende y bien. Y moreno. Plea. Luego, luego, mira. Yeah. Y graba, sí, sí, sí. Bueno, ya... ¿Estos son de 50.000 ¿Es posible? ¿En la derecha quiere... Coño, es que no sale nada. O sea, madre mía. Y paneles. ¡Qué vergonzoso Abul Rahman este, ¿cuántos años tiene? estoy viendo vídeos por ahí de ¿eh? es joven 1991 ah, bueno, no es ah, tan joven bueno, esto va a 2 a 20. 15. Y el último sobre que no va a salir nada. Joder, tío, ya podría salir algo. Venga, hostias. Venga, nada. Pero es mi moneda. Kingpin. Ven, bueno, ¿con qué cara me quedo yo?